Bienvenidos al capítulo 65 de Multiverso Was, en el Espacio Televisivo de Comunicación Social de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. A continuación, los invitamos a ver una entrevista con la doctora Leticia García Argüelles, investigadora universitaria que estudia la literatura femenina. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con la doctora eh, Elsa Leticia García Argüelles, que ya viene del doctorado en Estudios Novohispanos. Hispanos. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está? Bien, gracias, muy amable, muchas gracias por la invitación a este espacio. A usted por aceptarnos uh -huh. y bueno, nos gustaría que nos platicara un poquito más sobre su trayectoria. Bien, mira, yo tengo ya pues más de 20 años en la UAS trabajando, eh, Primero trabajé en la Facultad de Letras, precisamente, después en el doctorado en Estudios No Hispanos, donde actualmente pues, desarrollo la docencia y la investigación. Eh, básicamente, pues, yo he trabajado durante muchos años como, como investigadora y, y he desarrollado el área de literatura escrita por mujeres, es decir, más bien... Eh, pues he escrito varios libros y ensayo en torno a la literatura escrita por mujeres. Entonces, gran parte de mi producción de ensayo, de libros y también la relación con la docencia, pues tienen que ver con ese, con ese perfil de investigación. Así es, interesante, doctora. Y bueno, ahorita que lo mencionó, eh, se me hace muy importante preguntarle sobre pues, sus publicaciones. Sí, mira, pues ha sido un largo camino, ¿verdad?, de, de, de escribir. El acto de escribir pues se vuelve parte de la vida cotidiana de un, francamente. A veces uno está pues en vacaciones, este, también escribiendo y trabajando. El primer libro que publiqué se llama Mujeres que cruzan fronteras, un estudio sobre literatura femenina chicana, ¿sí? Que tuvo que ver mucho, bueno, que de hecho fue mi tesis de doctorado, y pues tuve pues, la dicha, yo creo que sí, he sido muy afortunada porque me he sentido siempre muy apoyada por la Universidad Autónoma de Zacatecas y muy agradecida porque yo he podido desarrollar pues de, de esos primeros libros ¿no? una, una larga trayectoria, entonces ese fue el primer libro en el 2010 en el 2014 este Seducciones Literarias que es un libro sobre la representación femenina en América Latina y recientemente se publicó otro libro sobre Clarice Lispector, que también ha sido una trayectoria, una escritora brasileña, pues sumamente conocida, un mito en Brasil. Y pues yo me atreví a estudiarla junto con otros investigadores mexicanos y buscar pues nuevas interpretaciones y aportar de alguna manera a estos estudios sobre diversas escritoras en el amplio oeste, continente de América Latina. Wow, doctora, pues suena muy interesante y felicitarla por esta trayectoria tan eh, llena de conocimientos y uh -huh. tan interesante. Para finalizar, ¿cuáles son sus próximos planes a futuro? Bien, pues, pues hay muchas publicaciones en Puerta, sobre todo hacia Brasil, dentro de lo que es la trayectoria de Clarice Lispector, ya en Puerta para publicarse el próximo año en Sao Paulo y en el de Janeiro, y pues hay un libro propio, mío, personal, en relación a temas que siempre me han preocupado, que bueno, que es literatura femenina y migraciones. Ok, pues bueno, ahí está. Agradecemos muchísimo la participación de la doctora Elsa Leticia García Argüelles, que sí. es parte del Doctorado en de Estudios no Hispanos y pues desearle el mejor de los éxitos. Y pues gracias. esperemos que aquí nos acompañe una vez más. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. conozcamos los esfuerzos cotidianos de una alumna universitaria para continuar con sus estudios. Temprano, este, pues desde como las 6, 7 de la mañana, eh, me vengo pues de allá prácticamente salimos como a las 10 de la tarde de la mañana. Y llegamos aquí pues a veces tarde, a veces temprano, a veces nos dejan los camiones, a veces no nos dejan los camiones. Varias de las veces pues nos, la presidencia nos pone camiones para venir, pero sí es muy pesado. Pues para mí es algo bien importante porque no todas, a veces no todas las universidades les dan las oportunidades a, a gente que ya está casada, a gente que ya tiene hijos o a gente que que simplemente viene de otros lugares por el simple hecho de venir de otros lugares y que la universidad sea tan inclusiva en ese aspecto para mí es muy importante. Um, pues para mí es como, más que orgullo mío, es como un orgullo para él, que sea como el decir, ah, mi mamá se formó aún a pesar de que ya me tenía, a pesar de que ya estaba casada, a pesar de todo, pues para mí es como el decir que él sea orgulloso de que siendo yo una mamá joven o siendo él, tan chiquito yo pueda venir y que él se sienta orgulloso de eso. ahí sí, es muy difícil, es muy difícil y pues básicamente es el apoyo de toda la familia, el apoyo de mis compañeros que también desde que supieron que estaba embarazada o que iba a venir, siempre me... es un arropo muy grande para mí. Diego Emiliano García, alumno de la preparatoria 2 de nuestra universidad, y seleccionado nacional de Kung Fu, nos platica de los preparativos y expectativas de participar en un torneo en Irlanda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con Diego Emiliano García Cruz. Él es estudiante de la prepa 2 del primer semestre de nuestra universidad. Y pues viene a platicarnos un poquito de su trayectoria como en el deporte del Kung Fu. Y que se va a ir a Irlanda, ¿verdad Diego? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias y gracias por invitarme No, a ti por aceptar la invitación eh, Bueno, Diego, platícanos un poquito de ti A las personas que nos están escuchando se preguntarán ¿Quién eres y por qué estás aquí? Eh, platícanos un poco Pues yo soy Diego Emiliano y soy seleccionado nacional de Kung Fu Voy a representar a México en Irlanda en un... ¿Y cuándo te vas a ir a Irlanda? Me bueno, voy el 3 de octubre ¿Cómo te sientes uh, al representar a nuestro país en pues una competencia tan grande, verdad? ¿Cómo te sientes? Me siento muy orgulloso. Bueno, platícanos un poco más sobre tu trayectoria y de dónde nació esta pasión por, por el Kung Fu. Yo desde los cuatro años llevo entrenando Kung Fu. Eh, ha sido un camino muy difícil, este, muchos retos, pero lo he, los he podido llevar. Mm. Y el Kung Fu me empezó a gustar desde que mi película así de Kung Fu Panda, y desde ese momento me empezó a gustar me llamó la atención mucho el Kung Fu y ahora aquí estoy Platícanos un poco sobre eh, los retos que has tenido que vivir eh, en este deporte Pues, muchos retos, la verdad este, he sacrificado mucho salidas con amigos, dormirse temprano, alimentación, ha sido muy difícil pero es para un bien mayor el eh, que puedo ser campeón. Claro. ¿Cómo has visto esta um, preparación en plan de que la escuela más todo esto, cómo has podido sobrellevarlo o pues prepararte en esto? Pues para mí se me ha estado haciendo muy fácil eso de llevar la escuela y, y entrenar, porque yo entreno de 9 a 10 okay. y cuando llego de la escuela hago las tareas y me voy tranquilo de entrenar porque ya no tengo ningún pendiente. Muy bien Diego, y bueno, pues, cuéntame un poquito sobre tus planes a futuro, después de, de este viaje tan importante a Irlanda, ¿qué, ¿qué piensas hacer en un futuro? Pues en un futuro quisiera prepararme más en otra, bueno, en esa misma disciplina que ahora es kickboxing, uh -huh. ir, a un, ir a otro mundial de kickboxing y representar otra vez a México. ¿Saliendo de la prepa? Pues, seguir estudiando. Llevarlas, llevar deporte y, y estudios. Creo que hay tiempo para todo. Ok, Diego. Y bueno, tu preparación eh, como en este, en este deporte del Kung Fu, ¿cómo la has visto? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿Te ha gustado el proceso? Sí, platícanos un poco más sobre este proceso. Pues ha sido un proceso muy difícil. Como dije, eh, pues en... Sacrificado muchas cosas, estuve a punto de rendirme, pero pues no, eh, todos los días ir a correr, llevar una dieta, mmm, y hasta eso de salir con amigos, pues la verdad, pues me duele, pero ya tengo que hacerlo, porque eso ya se volvió una disciplina para mí. ¿A quién agradeces eh, por, esta, por esta oportunidad? Gracias a quién, o oh, bueno, más bien con quién has tenido este apoyo para poder llevar tus sueños y hacerlos realidad. Pues, especialmente a mi mamá, porque ella es la, la que me está impulsando mucho. Y a mi Sifu, mi maestro de Kung Fu, que él me ha enseñado todo. También a, a Lin Kufides, que me ha apoyado, a, la, a mi academia, también a la UAS, que gracias a ella estoy aquí. Y, y ya. Y no se rinden. Es mucha, aunque es mucho, mucho desgaste físico, pero les va a ayudar pues agradecemos muchísimo la participación de Diego Emiliano García Cruz que es estudiante del primer semestre de la preparatoria 2 y pues esperamos que logres todo, que te vaya súper bien en tu viaje a Irlanda para representar a nuestro país Muchas gracias, gracias Diego, aquí tienes y tu vale. espacio Omar Luna entrevista al maestro Federico Cepeda quien tiene tres décadas formando deportistas exitosos en nuestra Universidad Zacatecana. Hola amigos, estamos con el maestro Federico Cepeda. Eh, un detallazo en él, tiene 30 años formando universitarios, tanto en prepa como en equipos deportivos, y él nos platicó en una entrevista anterior cómo fue que la universidad evolucionó. Maestro, platícanos. ¿Qué fue tu primera experiencia como entrenador y al día de hoy? Eh, yo llego de, de la Ciudad de México, el, el, el, donde hice la licenciatura en entrenamiento deportivo y llego a la prepa 1, a trabajar en donde... Pues, el único entrenador que había era Nito González y pues Nito González no era para poder tener todo solo. solo. Entonces eh, yo llegué a ayudarle al, al maestro Nito González y empezamos con el, los equipos de prepa, que nos fue muy bien. Este, tuvimos dos terceros lugares nacionales con equipos de prepa. Y, y, se, y viene el señor rector FEMAT y se me prende la idea de que era un deportista que nos podía hacer grande el, el, esta organización. Y hacemos la escuela de básquetbol tusos was en donde llegamos a tener entre 450 alumnos a 500 en la pura prepa 1. Entonces imagínate tener niños desde 5 años hasta, hasta el equipo profesional. Entonces teníamos que trabajar muy duro desde que entrábamos a las 8 de la mañana hasta ah, las 11 de la noche. Ahora la dinos ocho. tú como entrenador, ¿cómo haces para motivar a tus muchachos para seguir adelante y que hagan lo que han hecho? Mira, este, todos tenemos sueños, pero los sueños se tienen que partir en tres. Hay que tener logros pequeños para que esos logros pequeños te vayan dando el que sí los estás logrando y ellos te motiven a hacer los medios porque si tú dices voy a ser entre este jugador de la NBA pues son son sueños muy grandes que no los vas a lograr en poco tiempo entonces te vas a desmotivar y ahora con tantas distracciones que hay este menos es más difícil entonces tienes que tú ser como entrenador cuando te a tus alumnos a poner que se vaya contento día con día, que tenga eh, este, adaptaciones o logros eh, a, en la vida diaria, porque si no, no regresa el, el, el alumno. Entonces tú nos dices que tienes, sí. la, bueno, está la escuela de básquetbol de Tuzos, ¿dónde pueden ir los chavos a ver qué onda? Ahorita, desgraciadamente, no tenemos, eh, la, nada más la universidad tiene escuelas de fútbol. mal Es lo único que tiene. Ahorita todo lo demás es para universitarios y para prepos, que viene siendo el CONADEMS y el, el, la, el, la, la, la liga universitaria. ¿Y cómo está eso de la liga universitaria? ¿Cómo va? Ahorita eh, los dos equipos bajaron a segunda división. Duramos, eh, los hombres habían subido, nomás duraron un año. Las mujeres duraron cuatro años en primera división. Esa camada se acabó y ahorita es un equipo totalmente nuevo jóvenes Son puras niñas de primero. Y la maestra ahora ha trabajado duro para que este mismo año ojalá y logren el objetivo de pasar a primera división. Ya lo dijeron amigos, está en que ustedes lo hagan. Y un gran ejemplo es el maestro Federico. Muchas gracias, sigan en TV UAS. Muchísimas gracias TV Listo. Una nueva producción bibliográfica del proyecto editorial de la UAS. A continuación. ¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Jacobo Bernal y pertenezco al Cuerpo Académico UAS 135, llamado del Antiguo Régimen a la Formación de los Estados-Nación. En este Cuerpo Académico nos gusta presentar en esta ocasión el libro titulado Libre y Soberano, la Cuestión Agraria en Zacatecas. Este libro está coordinado por un servidor y por el doctor Edgar Hurtado Hernández. En este libro participan por supuesto también la doctora Mariana Terán y Óscar Murillo. Este libro trata principalmente sobre la cuestión de la tierra en Zacatecas desde 1810 con las Cortes de Cádiz, la transición entre ser parte de la monarquía hispana a convertirse en un país independiente y lo traemos hasta el siglo XX después de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es el propósito de hablar de las tierras, de hablar del México rural, de hablar de toda esta situación agraria? Tiene que ver, nosotros lo hemos entendido como una parte fundamental de entender la soberanía. ¿Por qué la soberanía? Tiene que ver con ámbitos de jurisdicción entre la Federación y el Estado. Es algo muy presente, muy pertinente. A nosotros nos gusta investigar el pasado, entender la historia como una forma de comprender y transformar el presente y ustedes seguramente habrán escuchado cuestiones como el impuesto minero no hace mucho, el sexenio pasado, donde pues hay una lucha de atribuciones entre a quién debe cobrar, quién debe administrar esos dineros, porque la tierra pertenece originariamente a la nación, no a los estados. Es un conflicto de hasta dónde llega la soberanía estatal, la soberanía federal. Y esto no es algo nuevo. Es un tema que se ha discutido desde la época novohispana y que durante el siglo XIX, pues, fue un tema fundamental a la hora de hacer las constituciones liberales, a la hora de enfrentarse los diferentes proyectos de nación entre la monarquía, la república, el centralismo, el federalismo, y que finalmente va a tener un capítulo especial en la Constitución de 1917 tras la Revolución Mexicana. Un tema fundamental, por supuesto, era la tierra. La tierra constituye no solo un patrimonio para los campesinos, sino también el eje de luchas de poder. Los hacendados, los campesinos, los gobernantes, la federación, los estados, la iglesia, etc. Es todo un sinfín de actores políticos que se entretejen alrededor del tema de la tierra. Nosotros hemos buscado desde hace ya algunos años trabajar el tema de la soberanía, del federalismo y hemos encontrado diferentes aristas que es importante Estudiar. En este caso, la cuestión agraria, nos parece que es un tema fundamental en un México que se debate entre la modernidad y el pasado. Entonces, pues no queda más que invitarles a leer este libro, a conseguirlo. Es un libro editado por la Universidad Autónoma de Zacatecas y que ustedes lo pueden encontrar, por supuesto, en la librería universitaria o también lo pueden conseguir a través del programa editorial Was. así lo pueden buscar en Facebook y estaremos por ahí regalándolo. También pronto anunciaremos la presentación de este libro y no queda pues más que agradecer su lectura. Muchas gracias. Les presentamos a continuación una entrevista con el grupo de rock Terrorismo Tropical, formado por egresados de nuestra alma mater. ¿Nos acompañan?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 Gracias por acompañarnos en Multiverso Was. Una vez más, les recordamos enviar sus comentarios a nuestra página de Facebook y pues nos vemos aquí en la próxima emisión. ¡Hasta pronto!